Temporales como la música que le encanta a tu ídolo Franco Carter, Saez yeah. yeah. yeah. Todo esto lo hice por vos como Jay Gatsby No fue una lección saber usar jet ski Están en stand-by, dicen starlight, like Pero Batman mal, juro bang, -bang. Pronto perderá todo lo que alardea De perro de la calle a perro de la aldea, Rompo todo lo que crea Porque no quiero que tus ojos inocentes los vean Así empieza en una azotea La cosa se pone fea Hasta punto de morir estoy encima Escribo esa rima y vuelvo Solo para contarte mi odisea Franco Carter, 693 Venimos de un siglo después Información confidencial de un final bestial, casi de mundial, para perturbar tu fucking Confía. condición mental. Empieza a hablar, Porque, claro, el cine no se quita, las películas. ¿Has visto, Alessia, has visto esa película española del año 73? Y yo con mi puta idea de qué empiezo de qué me está hablando. O sea, no me salió nada. Ah, le pido perdón por lo que te hice. Como Randolph Children, shit is fitness. Dan de lo que te dicen. Nos hicimos fuertes en tiempos de crisis Lleva cuidado con el suelo que pises I call brother's son cause it's ballin' like phoenix Nos respetamos aunque tuvimos distintos fines Are we looking for his love, pero ya te lo dije La dignidad del secundario sí. Como Scottie Pippen You know I'm pimping Everything I do is for the children Te child. negro y jeans Keep your head up Your nose clean No hables de lo que no hiciste Estamos detrás de todo lo bueno, como Quincy Stay safe G, te quiero cerca de mí Como en el clinch, the ball don't like damage. Lo pongo y lo quito, te lo dedico Dikembe, bienvenido al circuito God. I'm